El licenciado Kiko Tabar, que es el actual administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, repite un artículo con alguna variante que él hace mucho escribió. Él narra, cuando estaba joven, de la lista de la lotería, que salían a anunciar la lista, que salía en los periódicos, y entonces, este... La, la gente compraba el periódico para ver la lista, a ver los números que salieron. ¿Qué resulta? Que a la lista que Kiko Tabar se refiere fue porque eh, eh, voceros de la policía anunciaron que en la policía había una lista, oigan esto, señores, en la policía había una lista de empresarios, periodistas, políticos y figuras de diferentes estratos sociales que tenían carnet, oigan esto, de la policía y los cuerpos castrenses, que tenían carnet y que muchos eran asimilados. Y él habla del caso de Arturo del Tiempo, Arturo de Tiempo fue aquel narcotraficante, dueño de la torre Atiemar, que le, le, en el gobierno de Leonel Fernández, al señor Arturo de Tiempo lo asimilaron en la policía y el banco de reserva de ese momento le prestó mil millones de pesos para construir la torre Atiemar en la capital. Escuchen esto. Y entonces, Arturo de tiempo, al poco tiempo, fue agarrado en España con un cargamento de drogas. ¿Ustedes están escuchando? Entonces, yo digo lo siguiente, Omar Peralta. Siempre he tenido ese concepto. Si yo no hago nada indebido, si yo no violo la ley, si yo no estoy estoy en negocio ilícito, ¿para qué yo voy a ser ni que policía? O tener ni que un carnet, ni de generales, ni de nada de esa vaina. ¿Qué carnet más fuerte que yo actuar de manera correcta? Ese es el carnet mío y el carnet que yo necesito. Mi conducta. Y yo siempre he sostenido el criterio. El que siendo empresario rico, porque hemos visto muchos casos de gente que son de que empresarios metidos a sargento. Bueno, ustedes recuerdan el caso de Quirino. Quirino era capitán. ¿Y por qué era capitán? Porque eso le permitía hacer sus actividades ilícitas, que todo el mundo después se dio cuenta para qué quería ser. Teniendo una riqueza grandísima, ¿para qué quería ser capitán? para tener impunidad, amparado en que era capitán del ejército dominicano, Quirino, y usted cree que a mí me va nadie, lo que pasa es que esto está todo corrompido. Y Kiko Tabaya ahí dice que hay dos opciones. Esas instituciones policiales y castrenses de las Fuerzas Armadas estarían en la obligación de dar a conocer los nombres de gente que siendo rico, que siendo periodista, tienen carneo, están asimilados a esos cuerpos catrense, y eso dañaría grandemente la imagen de esas instituciones, pero que también le haría un daño terrible. O sea, él, él dice que cualquiera de las medidas que adopten sería catastrófico para esas instituciones. Pero yo le voy a decir lo siguiente, desde el momento, porque eh, lo que pasa es que eh, eh, aquí hay eh, eh, eh, oficiales en todas esas instituciones de alto rango que le coge cuarto a esa gente. Porque desde el momento en que usted vea de que un rico eh, de empresa, de que, que queriéndose que agento de la policía, diga algo ilegal está haciendo ese tipo. A mí nadie me va a convencer de que, que siendo yo rico, ¿eh? Dice que yo quiero ser sargento de la policía o sargento del ejército de la marina. Algo ilegal estoy yo por hacer o hago. Eso no se equivoca. Hubo una vez en el gobierno de Hipólito Mejía, un tipo riquísimo, que le atribuían amistad con Guido Gómez Mazara, que lo mataron. Lo quemaron vivo. Eh, eh. ¿Y, de, ¿Y qué se determinó? El tipo era sargento de la marina. Pero era para traficar con droga. Era para tener carné y poder traficar con droga. Entonces, yo creo que eso, el presidente de la República, Luis Abinader, por el bien de esas instituciones, porque esta vaina hay que, hay que, hay que, hay que higienizarla a esta sociedad, debiera ordenar que se den a conocer esa lista y que se le quiten esos carnet a esa gente que tienen carné. Yo mismo aquí. No, conozco una persona rico, rico de verdad, hijo de una figura, de la más grande figura que tiene este pueblo, que es teniente de la policía, pero teniente nada más para cobrar, él cobra y tiene, y es teniente de la policía, amigo mío este tipo, que yo por razones, entonces, claro, ese muchacho yo no puedo decir que se dedica a nada malo, ni mucho menos, es un rico, ¿para qué necesita eso? Y así hay muchísima gente. Miren, eso es una cosa que le haría un gran aporte el presidente de la República a este país si desenmascara esa lista, como lo dice Kiko Tabay en ese artículo de hoy. Porque, ¿Por qué un periodista quiere que se dedique? Sargento a la policía, para qué, porque es que lo que habla de usted es la conducta, usted es actuar correctamente, apegado a las leyes, más nada, usted no, tiene, usted no tiene ni que tener carnet, yo no tengo carnet de nadie, ni me interesa para qué